¿Qué onda, amigos? Luis, aquí Luisito comunica para Chocolate Cake. La verdad es que hoy día vamos a, porque lo es y lo amerita, probar el Tusi.